Vamos a hablar sobre el allanamiento de la casa de un mendocino que aparentemente lo que hizo fue amenazar al presidente, al expresidente de la nación, Mauricio Macri. Pablo. Exactamente. Un allanamiento que sucedió sobre finales del, de la semana pasada sí. a una persona mendocina acusada de haber amenazado al expresidente Mauricio Macri y también presuntas amenazas al fiscal de la causa Vialidad. Diego Luciani, uh -huh. pero en principio la denuncia viene de los custodios del expresidente Macri que detectaron esta publicación y erradicaron la denuncia de la cual se desprende este allanamiento y el allanamiento recae en una figura que a su vez no solamente había publicado esto sino que además tiene una presunta pertenencia partidaria, uh -huh. todos apuntaron a un ex candidato a diputado provincial uh -huh. de nombre Luis Antonio Fernández. ...de 50 años, que presuntamente fue candidato a diputado provincial del Partido Verde. Todo esto fue como dado por hecho en las primeras horas de estos allanamientos y estas medidas judiciales... ...hasta que el propio partido lo desconoció. Dijo que podría ser una persona homónima y que han pedido información a la justicia nacional... ...para establecer si se trata de esta persona... Eh, ...cuyos rasgos fisionómicos no se corresponderían con la pedida judicialmente. Ah, bien, ellos dicen que los rasgos fisionómicos no coinciden, o sea, no es la persona no según la, persona. la cara que le ven. ¿A Exacto. quién? A Luis Fernández, que subía este tuit, compartámoslo ya que estamos claro. contando puntualmente de qué se trata el caso. Él escribió hace más de un mes... ¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea? Eso subió a su cuenta de Twitter, que ahora está completamente desactivada. desactivada uh -huh. Desconocemos si es como parte del procedimiento de la claro. justicia o algo que decidió él. Exacto. Pero esta persona viviría en Mendoza, en la calle Ignacio de Loyola, que es a donde se hizo el allanamiento. Uh -huh. sí. Estaba con su hija, como bien contábamos más temprano. Lo que ahora no está tan claro es si fue o no el candidato del Partido Verde o es alguien con el mismo nombre. Ahí está la boleta. Con el mismo nombre, Luis Fernández. Luis A, incluso claro Luis, Corresponderían a las Pero imagino también. que las mismas personas del Partido Verde tendrían que reconocerlos, saber si eso condicionó si, no con la persona que se ha Y Si fue tu candidato. Es lo que que que se todos a eso es lo que me refiero, digo, tienen que conocerlos. Bueno, nosotros le consultamos a Manuel Soto quien entró a la legislatura y dice claro. yo no lo conozco, o sea, uh -huh. hay mucha gente que integra las listas, pero por eso nos mandaron a hablar con eh, Mario Vadillo y con eh, Romano. Sí. Marcelo Romano. Marcelo Romano. Que son que... las cabezas visibles de este partido en las últimas elecciones quienes encabezaron la conformación de las listas. Claro, o o sea, ya es llamativo si no conocen a una de las personas que sí. integró las boletas. Y después habrá que determinar si es o no es, Pablo. Exactamente. Bueno, hubo respuesta del Partido Verde en principio, que es una respuesta política. Independientemente de esto, hay una medida judicial detrás de una causa por presuntas amenazas, que esto va por otros corrillos. Lo sí, que claro. nos importa, políticamente en Mendoza, eh, eh, sí tuvo este nivel de eh, compromiso institucional, de un candidato en una de las listas que compitió el año pasado. Pero esto respondía el Partido Verde. El Partido Verde de la provincia de Mendoza, lo que decimos que repudiamos cualquier acto de violencia política, repudiamos en el caso de Cristina Kirchner, volvemos a repudiar en el caso de Mauricio Macri. La verdad que lo que ha salido de la prensa nacional es un absurdo que en la provincia de Mendoza un partido, el Partido Verde que ha salido tercera fuerza política esté pergeneando un asesinato de un expresidente, una idea alocada que muestra más la realidad de este país donde para hacer grieta se busca cualquier excusa. Es decir, se ha querido buscar a esta, a esta persona que por medio de un tuit eh, generó una amenaza, pero ha querido vincularlo con un partido político. Lo cierto es que en, nuestra, eh, en nuestros registros esta persona no figure, por lo menos la que figura en la prensa, eh, no figura ni el domicilio, ni la foto, es decir, eh, ni el DNI. Pareciera que es un homónimo. Eh, obviamente, Luis Fernández, eh, son muchísimos Luis Fernández, y, y también la realidad es que en las actuaciones penales que se han hecho cuando se, se ha ido a la justicia penal, no le han encontrado ni siquiera un balín, porque si no, esa persona ya estaría presa. La persona que figura en nuestra lista está siendo contactada para también que salga a, a decir esto. ¿no? Claro, para ver si son, son dos personas distintas. Sí, exactamente. ¿Se podría decir que es así, uno que vive en San Rafael y otro que viviría en Huemalle? Bueno, eso es lo que estamos queriendo determinar. Eh, obviamente, todavía no nosotros, no hemos dado con este eh, de nuestro partido, porque es una persona que integró una lista, pero no como alguien principal, sino era en un tercer puesto.